Delegados predefinidos, ¿sí? .NET trae ya algunos delegados, action, Funk y predicate. Action es un, delegado que es un delegado genérico. Los tres son delegados genéricos y son muy versátiles porque tienen varias sobrecargas del genérico, si quieren. Eh, entonces, action representa métodos que no retornan nada y tienen entre 0 y 16 parámetros de entrada. O sea, todo ese conjunto de métodos se puede usar action y listo, sin necesidad de declarar nada. Func representa métodos que sí retornan algo y tienen entre 0 y 16 parámetros de entrada. Y Predicate representa métodos que retornan bool y reciben un parámetro de entrada. Este se suele usar para, justamente, criterios de algo, ¿sí? De un filtrado, de cosas por el estilo. Vamos a ver cómo podemos usar esto para reemplazar a nuestros delegados. Dijimos, action es para los que no reciben nada, para no, los que no devuelven nada. O sea, el sin parámetros, el con un int y el mostrar. El sin parámetros, entonces, ¿cómo hago? Como no recibe nada ni devuelve nada, action solo. Action solo representa lo mismo que delegado sin parámetros. No retorna nada y no recibe nada. Si recibe algo como delegado con un int que no devuelve nada, pero recibe algo, lo voy a indicar. Ahora lo cambio. Lo voy a indicar con el genérico. ¿Sí? Este action representa lo mismo que delegado con un int. No retorna nada y recibe un int. En el delegado mostrar tengo, no devuelve nada y recibe dos ints. Bueno, action, porque no retorna nada, y dos int. Es un genérico con dos parámetros de tipo, uno para cada parámetro, en orden. Si fuera int string, sería int string. ¿Cómo hago con los que retornan algo? Como comparar o Criterio. Bueno, uso func. Func para los que retornan algo. Retornan algo, pongo primero el primer parámetro de tipo es lo que retorna. Y después lo que recibe, si es que recibe algo. Si no recibiera, si solo retornara int y no recibiera nada, es func int. Pero si recibe algo, en orden vamos indicando los tipos de los parámetros de entrada. En este caso, el comparar recibe dos int. Entonces, int, int, int. El delegado criterio eh, lo puedo hacer con func, que retorne bool y reciba un int. Les dije al revés. Primero van los parámetros de entrada y el último es el tipo de resultado. Bien. Pero les dije que predicate representa métodos que retornan bool y reciben un objeto. Entonces, predicate. No le tengo que pasar bool porque ya todos los predicate retornan bool. Lo único que le tengo que pasar son los parámet el parámetro de entrada, el tipo del parámetro de entrada, en este caso int. Y fíjense cómo me estaría faltando, bueno, cambiarlo acá, ¿no? A todos. Pero fíjense cómo... Puedo reemplazar a todos los delegados que declaré antes con los delegados de .NET, que ya vienen en la base class library.